Para enseñar a los peques cómo separar la basura, habiendo trabajado previamente los, los eh, contenedores de colores, el verde para lo orgánico o el cristal, yo en este caso no tengo cristal así que lo voy a usar como orgánico, el azul para el papel y el amarillo para el plástico, le he preparado una actividad con varios tipos de residuos, en este caso el niño tiene que poner el, el papel en el contenedor azul, y el cartón también. Tiene que eh, coger los envases desechables al plástico. Por ejemplo, este con este. Uy, no veo. Y los residuos orgánicos al verde. Y esta es una manera bastante más realista de cómo enseñar a discriminar los residuos. Ahí, muy bien. Papel, ¿dónde va el papel? El monillo. No, el papel vale en azul. En el azul. Muy bien. El pimiento. el pimiento. ¿Dónde va el pimiento? Pica. Sí, algunos. Algunos. Muy bien. Coge otro. Oh, pollo. Mi pollo. ¿Dónde va el pollo ya que no se come? Muy bien brócoli, brócoli. Mm. me gusta el brócoli. a mí también me gusta mucho yo, yo y dónde va el brócoli bien Hola.